Veamos un segundo método para calcular una perpendicular por un extremo de un segmento. Para ello marcamos un punto cualquiera que no esté sobre el extremo del segmento. Tenemos que abrir el compás con esta abertura que tenemos aquí, la que resulta de unir los dos puntos. Y trazamos una circunferencia. Esta circunferencia corta el segmento en un punto. Y ahora lo que tenemos que hacer es unir estos dos puntos. De esta manera obtenemos un diámetro de la circunferencia. Por este punto de corte y por el extremo va a pasar nuestra perpendicular. El que esto sea perpendicular deriva de las propiedades del arco capaz.